Bueno por la verdad aquí mucho miedo. Y mi padre detrás de la casa un, en un terreno lo hizo con un poco de como ha un apartado. Y cuando movíamos los aviones nos metíamos ahí abajo. Pero mi padre pasó mucho miedo. Y después ya que, que se había acabado la guerra por aquí, nos vino y tenía que llamar al otro. Mataron muchos por aquí, entonces. No lo sé, una vez iban a la feria y por ahí arriba, en la montaña, en un árbol lo habían colgado, matado. Una escuela que era entonces para niños y niñas. Después ya hicieron la. la de las. las dos, las dos. la de los críos o la de las suyas. Ya no me acuerdo. Empezamos por la cartilla, cartón, la historia de España, que es que ya, ya, ya no me acuerdo. La historia de España, ¿eh? Y, y que no me acuerdo de, de gramática y no, no me acuerdo de cómo se llamaban los libros. Yo hasta los 14. Yo le decía a mi madre que, que me sacara primero, porque veía que ya tenía mucho que hacer. Yo que no, que tenía que ir hasta el tiempo reglamentario. Que a, que a su madre. No la mandaron a la escuela, la mandaron a la de ovejas y por la pobre de un juez. pasó. Ah, y se casó con un maestro. Eso fue una orden. Se casó con un maestro. No, no me acuerdo de de jugar. Cuando el recreo. Cuando el recreo iba a saltar a la comba y hacía así y no. Y no soltaba. No, yo no jugaba, no. Yo no jugaba porque estaba mi madre esperando que subiera de la escuela eh, para pa ir a esa risa o a la bar, o a la huerta, o a la hierba, a la Que eran muy buenos. Qué muy buenos. Y mis padres ya. Ya eran de gente ya un poco no digo que, que rico era eso, pero bueno, ya gente, ya un poco bien. Por eso me decía en la escuela. Dice, los padres de María son ricos. Y hice otra que estaba con ella, sí. De, de qué dijo? De, de hijos de, de, y de qué otra cosa le dijo de hijos y de salud. Cuando era pequeña, sí, no, donde el tío no. Iba a la, lavar cuando mi madre me dejaba hacer algo. Me salía, yo si dormía el crío, me salía a lavarle algo. ¿Cómo se ponía mi madre más contenta. Lavaba algo. Y me dejaba la, la leche para darle el biberón. Y me decía que se lo diera. Y le meten la mano por debajo de la humada, ¿eh? no se da que te cogetigas. Por debajo de la humada, le dejas ahí, que dulces. Después de que dulces, le echas. Y si es que se duerme, te puede salir por ahí. Cuando podía ya, que iba siendo mayor, limpiar. Limpiar, limpiar calzado, limpiar la casa, Y en todo, ir a hierba, dar vueltas. Hacer burros que decíamos una pila, y las dejábamos echar para otro día, decíamos burros, hacinas, todo. Y se puede decir otra cosa, que fuimos a, a la hierba a darle vuelta, y terminamos, nos vimos debajo de una cajilla a la sombra, y estamos allí, los hermanos fueron nobles, los hermanos y una de las hermanas, la monja, dijo, y ay, ahí ay, ay, ay, ay, ay. fue uno de sus hermanos y tenía un lagarto aquí, no sabemos dónde vino. De dónde cayó, no vino un lagarto así, manchocas a, a la base, no, a... ¿qué? ¿Cómo, cómo lloraba? Teníamos, si afuera teníamos un pozo muy bueno, afuera lavamos la ropa, allá arriba no es, como, no es como aquí, no. Allá arriba teníamos menos… Menudo manantial teníamos. Teníamos el pozo al lado de casa y al lado de casa. Mucha agua. Lo que es que era un pozo y tenían que beber las vacas. Y como tenían que beber las vacas, pues sacábamos el agua a un balde muy grande y lavábamos ahí la piedra aquí y el balde encima. No lavábamos en el pozo porque bebían las vacas ahí. Me tampoco echó yo en falta el agua del pozo. A lo claro, que pues, estaban, acostumbrados. Nada más que yo veía, bajaba por aquí y jugaban, y yo no jugaba. Y a una vez una mayorona la veía ahí, lavando, lavando. Conocer, la conocí de siempre, porque vivía ahí adelante, ahí adelante. Y después, pues empezamos por cuando fue la guerra como éramos algo parientes de algo, pues nos escribíamos y por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Conocí la conocía que estaba bien, bien cerca. En la guerra estuvo muy poco. En la guerra estuvo muy poco. Después le, le, le licenciaron, no sé cómo es eso. No, no, no, no, no. No se licenciaron. Y le mandaron a Málaga. Y en Málaga estuvo como cuatro años. Los licenciaron. Estuvo en casa. Nos volvieron a llamar otra vez. Aquella, ¿Cómo se llama este club? Antonia. Dos años. Así que estuvimos hablando como ocho nueve años, no, no sé cuánto. Ah, pues no. La boda, después de misa, subí a, a, a mi casa con comer. bajar me dejaban un coche, pero somos todos a comer ahí arriba. Yo creo que yo creo que estuvieron mucho charlando y se vino casi la, la noche. Y, y nosotros marchábamos. Esto es más gracioso. Nosotros marchábamos a Madrid porque tenía él una hermana monja. Y yo tenía mi hermano, el cura que está aquí ahora, estaba estudiando en. ahí donde era aquello. Mi, no sé si era anda de duelo, o mi anda de duelo, pero, y esa era calle de noche nada más, no de cada uno, para casa, muy bueno. Fernando, cuando me dio mi freguicis en las piernas, y estaba sin poder hacer nada por aquí, y el pobre hombre con la rodilla y el cablero. Me lo pasaba todo, lo de Muy bueno Y me limpiaba el calzado. Alguna vez andaba yo mal para otros días, para la mañana, preparar alguna cosa, para los chiquillos o por lo fuera. Y me decía eh, yo, yo, yo estoy frío, así eh. Me fregaba así eh. Ah, pues eh, si él no había que ir en un sitio, Siete y media, los ocho, según si había que ir a algún lado, al río suponer, a las cinco y media nos levantábamos los dos. Él se iba a la cuadra, mejor dicho, tomábamos un tronzo de café. Él se iba a la cuadra y yo cogía la ropa y al río. Cuando venía, el día que no tenía que ir a ningún lado, pues se daba en casa, algún día llegaba, se habían levantado el siguiente, se había calentado el amor Y, y estaban dando Algún día, cuando yo venía en el río, ya se había amazado en la feria. Y ellos no se habían levantado ahí El hombre, eso ya era mi marido. Iba con allí o carrocho y dos latones a buscar agua, bajar la foto. Y lavar en el pozo Y ya después que bajábamos el agua, ¿eh? todavía no lo metido en casa. ¿eh? Lo metieron ahí al pozo y por pues, ahí, afuera, ya lavaba ahí, más. y después ya metieron el agua en casa y lavaba ahí, a coser. En la escuela ya aprendí mucho, que ahora en la escuela no, no cosen, pero entonces yo ya cosí bastante en la escuela y después fui a la costura. No, también, también me, también me ha tocado bien. Y en la escuela ya. Hacer perfunte. Vainica. Vainica. Festón. Repasos. Hasta una. Una pizuca, me acuerdo, que También. Otros. Unos dibujos sacamos dibujo, pero hilos, por aquí y por aquí, y hacíamos la vainica por aquí y vainica por aquí. Y después, por medio, íbamos haciendo unos... <ríe> lo, lo llamábamos frailes. Lo llamábamos frailes. No, en la escuela mucho ya. Yeah. Pero para afuera no, para casa y... Eh alguna vez algo para una tía ¿eh? pero no para, para esto no. no porque si me dedico a eso porque son de familia o porque tal no se cobre y no pues, no no para casa tenía bastante para casa en muchos y como tenía que salir a la hierba y a la lata y a todo eso, la, de esta costura que me enseñó, no era por patrón. Era en una galleta, con una tiza, le marcábamos primero. Y después ya, después lo probábamos, la máquina, aquí está. ¿Está aquí, Mara? Sí. Ahí está. me la compró un marido cuando iba a nacer el segundo hijo. Me la compró. Todos, todos. Todos, hasta ese. Que, que pensamos que tendría que salir afuera. ¿no? Entonces había una, una mojicoca aquí, que vivía allá arriba, allá arriba donde vivíamos nosotros, un poco más allá. Era, era buena. ¿Eh? A mano, <risa> eso no gustaba ni ni nada, así que había que sufrirlo. No se me olvida cuando, cuando, ¿quién fue? Cuando cuarto ya, cuando Jalín, que era muy grandón. Y me acuerdo que yo me ¡Ay, Dios mío, ¡Ay, madre mía, deja tu madre ahora, me dijo mi suegro, me sentó mal, <risa> me sentó mal con nada por eso digo que, que me sufría sufría porque tenía que había que sufrir entonces todavía sufría aquí dan ahora ya dan inyecciones aunque sea en casa dan inyecciones y todo entonces, entonces nada la que venía mal, la, la pobre se moría los que no tenían ni ganado, ni vacas, ni eso. Y iban a jugar por ahí algún lado. ¿no? Nosotros no nos no. Para mis amistades, si venía uno casa. No, aquí entonces no había eso de... de andar por ahí para, para otro. No, había todo. había todo. Yo siempre me he llevado bien con todos. No he tenido con nadie. Pero, oye, hay vecinos algunos. no sé, nada. La romería la tenemos el, el día de la fiesta del pueblo: San Juan, San Benito, San Lorenzo, San Cristóbal. Que si hablaba yo, no aprendí, ni ni aprender. Ni hice ni, ni para aprender, ni iba a la romería, nomás a los días de fiesta, nada más No, no me gustaba, pues eso, eso para mí es un aguante de vida, un aguante, un freno, los domingos todos. Y día de labor, si era por alguno, íbamos, subíamos a casa nos quitábamos la ropa y bajábamos a trabajar por aquí abajo, en, en la iglesia donde, donde me casé y hice la comunión. <coughs> Pero no como era. Entonces era la vista y a conversar. Aquel día iba a acomodar. Y de acomodar, fue a casa y por la tarde tomaba un poco de chocolate. Y no veo más. La misa y nada más. Levantarme y desayunar y la misa y nada más. Y sentarme aquí. Eso que no puedo. Y voy a comer y me cuesta, me cuesta. Sobre todo si es taza, me cuesta sobre la cuchera. El plato voy mejor, pero a la taza me, me cuesta. ¿eh? No puedo. Ni veo, ni oigo, me tienen que hablar voces. No puedo andar. Hasta hace poco todavía andaba con el bastón y yo sola, pero ya no, no puedo. Porque entonces por día ya no puedo. No puedo hacer nada, ni, ni de un pañuelo, ¿eh? Ah, no puedo. Tengo una mano que no. Nada. <risa> nada. Lo pienso y digo. Lo que he trabajado y ahora no puedo hacer nada, nada. Estoy, como yo digo, estoy atontada. Yo que no, no salgo de aquí. Hace años ya. Estoy Este que no casi me habían algo creado los nietos y nos reímos un rato pero no algo cuántos años ¿eh? cuando se murió Bolito ya no salía yo si no fuera por, por la familia que me lo dice no, no que lo sienten. No me no merece la pena llevar así.